Muy buenas a todos Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero7.0 Y bienvenidos a Tom Clancy De Division 2 Vale, aquí seguimos con nuestro Assassin Bandolero, el sheriff Y vamos a ver Tenemos que ir al punto S. A ver cómo vamos por aquí Ok Esto ya lo hicimos ayer Nos quedamos ahí para salvar a la niña Vamos a ver Está muy bien, ¿eh? Los escenarios y todo Las plantitas Otros escenarios No fueran puestos ahí Ni plantitas ahí en la escalera Vale Me gusta, me gusta el El luz del juego Mira la ropa ahí colgada Me fijo yo en esos detalles Y me gusta Venga Me indica también el camino Ahí hay un tejadillo ¿Se le puede disparar o algo? No No se le puede disparar Algún de estos tenemos Buah, como alumbra eso, ¿no? Parece este que está arriba Es que no sé, hay por ahí algún... Ah, esa es la caja del alijo, vale, vale Ok Ahí os quedáis Venga, vámonos Gracias, chavalito O chablita Venga, vamos a verlo Sacamos el dron Ay, que vaya eso funcionando. Mira el mapache. Ahora sí lo he visto. Al mapache. Vale. Ahí hay peñita. Tenemos que ir para allá. Pues venga, vamos para allá. Ahí, poquito a poco. Nosotros que le den. ya tenemos que salvar a la niña esta. Venga, una de misión. Tiene más making y todo esto. una de misión. Vale, ya lo vivo Nada, nada Pues venga, vamos para adentro Vale Ahí, se abría ahí Bombazo Uy, escopeto que he hecho Bien, bien Vamos Descargamos No recuerdo si había algo más por aquí, creo que no Pues venga, vamos para adentro, está sonando la alarma Ahí Aquí Arriba, me indica otro Bueno Misión de rifle, vale tenemos el acá. Vamos ah, pues por aquí va a ya. Cuidado, ser una Madre mía, la que hemos liado. ¡Párate! Ahí. uno más? Sí, tío. te viento! Vale, sacamos otro drop. ¿O okay. qué? De momento no. Vale, nos quedan 7 segundos. Vale. No hay nada por aquí. De momento parece que no Bueno, vamos a ver Un momentito. estamos por aquí Como un laboratorio que tienen aquí o algo El, el gas verde ese, no sé qué será no me fío ni un pelo Bueno, aquí no había nada de Esto ya lo hicimos ayer Venga. A ver si encontramos aquí a, a la niña y tal Aquí, rebastecemos otra vez Punto de control Ok Sí, sí, esto es lo mismo ayer Venga, pues vamos a ver Aquí van a venir más Sacamos el drone si acaso, sí, sí, esto está todo lleno. No pase nadie, ahora verá. Ahora verá. Ahora verá la que vamos a liar, chavales. Vamos. ¿Dónde está? ¿Cómo que tu barrio? Ni tu barrio. Eh, eh, se me escapa Se me escapa Aquí tengo otro, cuidado Cuidado Cuidado Cuidado Mi dron. ahí, ahí, ahí Dale ahí, fuerte Venga, si le ayudamos al dron. Buena Buena Buena. Ok. Bueno, tenemos que repetir esto que hicimos ayer. Eh, tranquilo. Tranquilo, asesin. Venga, lo recojo todo. Modificación de apariencia y una mochililla. Seguro que es mejor que la que tenemos, pero bueno. otro de ese pero está por arriba ok Bueno, vamos a ver el hotel Aquí, aquí va a venir la peñita ya Me cago en todo que viene este mi dron, tío. ¿Me ataca o qué? Me lo han matado. Levanta, Levanta, levanta. Ahora basta. Te saco el dron. Para que levante Toma. Creo que hay alguno más por ahí, ¿eh? Pero bueno, vamos a estar con cuidado Lo llevo todo La musiquita me encanta, ¿eh? Ven Vamos a recargar aquí también Uah, La música es fenomenal, tío Se le han currado tela, ¿eh? El musicón muy guapo Aquí Recogemos Vale Esto ya lo vimos la otra vez, pero bueno Aquí me dice que hay otro, sí, la cajita esta Otra abajo, ¿vale? Y el otro, pues no sé, el otro Ahí vamos Venga, vamos a verlo, chavales Que viene el lío, que viene el lío ganado que carga me un poquito vale oye que se me escapa que bien cuidado este que viene vienen más ojo ¡Ojo! Cuidado que viene el, de, el del cuchillo Me voy un poquito Cuidado, cuidado La cargamos La larga, pues toma Buena Uy, estoy sin vida, eh ¿Me he llenado? Bien, bien Guay, mala que hemos liado, eh Venga, esto ya lo hicimos ayer Lo volvemos a repetir Buscamos algo por aquí eh, No hay nada Una alarma por ahí Estoy intentando coger alguna caja o algo la alarma no se ha apagado <risa> Aquí la caja. rellenamos Vale. Ya se acabó. La alarmilla. Vale, ¿Va genial. <ríe> venga, vamos. Me dice que está abajo, nada. Pues venga, vamos para allá. Ok. Va a detonar la munición. ¿Me estás contando. <ríe> Venga, vamos a ver. Pasar Ah, vale, el de la. Vale, vale. Son chunguillos Cuidado que nos funde la vela Mira que me ha de arma Creo Buena el dron Buena Ay. Me lo revientan el dron Bueno, no a Mianzo, sí. La ha sido devastadora. Buena. Activo iniciado. Entra al ascensor. Pues venga, vamos. Tenemos que rescatar a Eleanor Ok. No estamos repitiendo esto. Me quería yo que. Podríamos continuar, pero se ve que no Hay que hacer la misión desde el principio Venga Tenemos que abrir la puerta manualmente Pero bueno del rifle aquí se va a liar también parda ya ve. buf qué chungo era esta también Eh, que viene tú que vas a ver va a ver ve esto Claro, tranquilo ¡Dale, dale! Bien ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Que viene. <risas> ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! A mi robot no, ¿eh? A mi dron No, no, me gusta que se cambie mucho ahí la eh, Otro mano El dron que lo está hinchando ahí Bien Bien Cuidado que viene por detrás, creo Sí Vamos a ver Vamos por ahí Buena Me llevo esto para mí Cuidado que hay más Coge Rodillera Vale El dron es buenísimo, tío Vale, vamos cogiendo cositas por aquí AP4 esta, Storm No suelo utilizar mucho la pistola, pero bueno Venga, la equipamos Ok Tiramos ahora un poquito ahí De pistolilla No sé Que munición infinita, creo vale... Voy a ponernos la acá, aquí se encontramos ya esperando refuerzos. Pues venga, no sé qué aspecto tiene, pero ahí arriba hay un montón de enemigos por poco tiempo. ¿Era otro por aquí? Vale. Ahí Venga, recargamos Y para adentro Venga, ya estamos en el tejado. Así que estupendo. Ahí. Ahí. Y aquí. Y ya estamos aquí con la amiga. Me alegra verte. Venga, la gente que el. So Vamos, amiga. Dice que por aquí también. Otra vez tiré por la izquierda, creo. Esa es la anomalía. Vamos a subir de nivel. Vale, vale. Cuidado. Voy a lo loco. Mamá, mamá, ma, ma, la que se está liando ahí, chavales. Va, va, va, va. Viene otro por allí, por la derecha, que lo estoy viendo, pero bueno Vamos por ahí Vienen varios más sigue esto Cuidado el chungo que viene por detrás Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado Cúrate, cúrate Madre mía la que me ha dado Hay que destrozar la armadura esa. Cuidado, cuidado. ¿Qué me está reventando? ¿Quién, quién, qué? Cuidado. Cuidado si va a haber alguno por aquí, por detrás o algo. Eh, amiga. Ahí. lo todo! ¡Hostia, hostia! ¡Qué mimbazos me ha pegado! ¿Qué pasa? Porque no ataca, tío. Venga. Eh, cuidado. Cuidado. Venga, ya. Creo, eh. Cuidado, que vienen más. Me curo. Saco el dron. Uno menos. Cuidado. Cuidado. Miga. Ayuda ¡Uma, Toma, toma Más calama, niño Mi Yo es que no los veo Allí, allí, allí lo tengo Maldito me, me va a reventar, eh No tengo kit de reparación, eh Bien, bien, caja habilidad en el campo capacidad en el campo En tu inventario, ábrela para ampliar y mejorar tu equipo Vamos a ver La debilidad en el campo Hay que coger todo esto No veo más cajitas de Hasta que me dice Pero bueno, no sé Alguna caja que tengamos por ahí, no sé Hemos subido también de nivel La ropa, el progreso, el inventario Pff. Vamos a ver Este de aquí Caja debilidad en el campo, pues sí, sí Abrir caja Vale, rodillera Y un MK16 me ha dado de nivel 3 Estupendo Broma, ahí rodillera. Estos son de nivel 3. Yo creo que habrá que equiparlas, ¿no? Venga, equipar. Vale, te este da daño de arma y todo. Yo creo que puede estar bien. Venga, la pistolera. Tenemos aquí varias. Nos cambiamos a la de nivel 3. Estas dos parecen iguales. Vale. Bueno, equipamos una. Estupendo. Ahora los guantecillos. Aquí un par de ellos. Este está muy bien. Pero este está incluso mejor que son de nivel 3, ¿vale? Así que nos ponemos los de nivel 3. Perfecto. La mochila. Son iguales, ¿eh? Las mochilas son iguales. Así que me da igual. Vamos. Esta ya la había cambiado, ¿no? La rodillera o qué? ¿Qué es esto? Todo. Ah, la máscara. Equipada. No sé, a ver, no me lo he hecho mal Aquí, máscara Sí, solo tengo, solo tengo dos Y son iguales, vale Este va muy bien, pasa que ahora mandado este de nivel 3 y como comprenderéis, pues me voy a poner este Vale Tengo que poner una escopeta también, tío Escopetazo también mola, eh Venga, rifle de asalto Equipado Ok, de nivel 3 Aquí estoy por ponerme la escopeta y tal A ver Claro, hombre De nivel 3 también La super 90 esta que nos han dado Pues venga Equipada Y ahora aquí la pistolilla Yo creo que la que tengo, ¿no? Tengo dos iguales, la P4 y esta Stone Tenemos dos modelos Y esta es la que teníamos Pero de nivel 1 Pues nada, nos dejamos esa y la otra Intentaremos venderla Yo creo que vamos muy bien, ¿eh? Venga Ahí, a ver el progreso. Aquí el hotel. Este a los coleccionables y tal que vamos encontrando. Y eso, facción de la llena. Vale, el santo. Muy chungo el santo. <ríe> ok, y ropa. Tenemos caja. Una caja. Abrimos Vale, gorra Hot. Vamos a pasar de ella De equiparla, digo Vale, ya no tengo más Ok Pues nada, yo supongo que por ahí más o menos No sé qué da algo por ahí la ropa Pero vamos, que me da igual Venga Ok Yo creo que me voy a colar ya. Esta se ha colado ya. Venga. Aquí nos quedamos. Ahora hay que salvar a la niña. Está en shock. Nos vemos luego en el Venga, si podemos salvarla. Dale, hay que despejar el camino. Pues venga. Saco el dron. Ah, no hay más nada por aquí, ¿no? Es que me salen las cosillas esas en el mapa Pero bueno Vámonos Yo creo que vamos bien Alerta, unidades enemigas invaden el edificio desde la calle Baja y trágate de ellos Yo cuido de Eleanor Al ah, Leo. A ver Aquí una cajita Munición de rifle nada ¿no? no hay más nada aquí, ¿no? Parece que no A ver, este no, no hay más nada Vale Cuidado, eh, que pueden venir Por aquí, imagino Entra en el ascensor, no, no, nos estamos alejando Un momentillo, a ver Tiene que ser ahí entonces Entra en el ascensor Aquí, aquí Vale, llamar al ascensor ¡Ascensor! <risas> ascensor, ascensor Este no hay que darle, va automático, ¿vale? Pues venga, el dron se queda fuera Molaría que se metiera también dentro Venga Está muy guapo, ¿eh? El juego No soy yo mucho de estos juegos, pero... Te voy a decir que me está gustando ¿Qué queréis que os diga? A ver, destruir la puerta Aquí se va a liar, parda ¡Ojo! ¡Que vienen. A ver si nos calienta Bueno, bueno, bueno, bueno ¿Me ¿No están estos, tío? Me están hinchando y no lo veo Ahí, mi arma Digo, mi, mi dron Cuidado, este Cuidado Es creo que me ha dado también, eh Manchado, tío Y cuidado la gasolina esa Ahí, que no quiero que me dé a mí Cambiamos de arma un poquillo a ver, aquí. Venga, hombre. Apágate. Vale. Descargamos. A ver. Vale, listo. Abandonar. Vamos, chiquitín ¡Ostras, que viene! Venga, otra escopeta ya La tienes, ¿no? A la niña Daniel. Estoy mirando por si hubiera algo por aquí Parece que no hay nada bah. Yo creo que hemos completado la misión eh. Allí enfrente Ok Un kit de armadura Eso no viene muy bien Nueva grabación encontrada de la hollena. Bueno, reproducimos Vamos a ver Ok A ver, esto que es? Ostras, ahora el líquido ese verde El, el gas ¿Cuántos máscaras antigas, eh Ojo Son como bandas de saqueadores Lo llena esto Ostras, ¡Qué chunga Son chunguísimos estos, eh Lo llena Abandonar el área de la misión Esto parece una cocina o algo Son vistacillos Aquí no hay nada, parece que está arriba ¿No Están aquí con el líquido este, tío otra otra, van el gas? No veo nada, ¿eh? Aquí No parece que haya nada Tirillos están pegando, ¿eh? Eso sí Aquí Ok Si sí, esto lo vi yo también, me acuerdo yo Del pasillo este Pero pasa que antes no nos dejaba salir por aquí. Ahora sí. Vale. Ahí se ha destruido el dron. No sé si es por tiempo o qué, tío. Creo que estamos en el vestíbulo, ¿eh? Del hotel. Tiene toda la pinta. Bueno. Salimos. Ok. Hay arbolitos de Navidad. No veo más nada por aquí Bueno Saco mi dron por si acaso Bien yeah. Hotel Grand Washington completada Está muy bien Está muy bien Cuidado allí que nos están esperando Por este... Me reviento. Me va. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde te crees que va? ¿Qué hay? se explota, ¿no? Seguro. Toma. ¡Hostia, ¡Oh, qué chulo! <ríe> chilo chulo, y ahí hay, hay líquido de ese, tío El gas Verde Bien Volvemos de regreso Aquí a nuestra zona Vendo a buscar Vendo a buscar comida le pasa ¿Qué le pasa a esta, tío? Cuidado, ¿eh? que Parecen supervivientes, ¿eh? O no sé, que van a buscar comida o algo No tengo ni idea Mi dron lo ha marcado, ¿eh? Ya, yeah, desafío con... básico completado He ganado Ubisoft con él el... Guay Igualmente, compi el este de la tienda, ¿no? Mira qué pintura de arma tiene esa Eh, pues subimos otra vez para arriba Hay comida y tal, pero bueno Vamos a ver Está muy chulo el juego Ahora de día se ve estos fenómenos El campamento Gracias, yo también a ti Ahora, ahora voy para allá Vamos a ver la esa que nos cuenta Ok, estamos aquí. Es peor que nunca, Odessa. Aguantamos a duras penas. ¿Y qué quieres que haga? Ayudarnos, ya lo hago. Ayudarnos. Ya estoy ayudando, pero no de la forma que quieres. Queremos que Hola. Tu Buen día. No importa. No se trata de eso. Soy consciente de eso. Pero es que si fallamos... ¡No sé. Lo sé. Podemos prescindir de alguien. Iré fuera. Eh, eso somos nosotros. Hiciste tu parte. No lo olvidaré. No tiene cicatrices esta, la pobre. Necesita que la vea un cirujano plástico o algo, la pobre. Bueno, a ver qué nos abre, a ver qué... Nuevas misiones, Jefferson Trade Center, Museo Waypoint, Museo de Historia Estadounidense. Actividad del asentamiento. El asentamiento proporciona variedad de actividades. Ponte en contacto con el asentamiento de forma frecuente para ver cómo puede ayudar. Tu ayuda marcará la diferencia en su comunidad. Ok. De allí donde estamos, desde, el, desde lo verde hasta allí hasta los asentamientos Pues habrá que ir poco a poco, ¿no? Al es Center, este primero Y luego habrá que ir al otro, me imagino Ok El progreso No lo sé, yo lo estoy jugando, me acaba de dar ahora el trofeo ese, me parece Me acabo de pasar el, el tutorial este básico ...es salvar a la hija esta... ...del presidente o quien sea... ...la niña... ...no me entero muy bien... ...y vamos a ver ahora que... que podemos desbloquear... ...ya os digo que me... ...me ha causado buenas sensaciones y... ...y me de, ...se deja jugar, no te matan mucho... ...que es lo importante... ...porque si todo tanto rato matándote... ...es que no... ...no disfrutas... ...a las dos, madre mía... Uf. Yo ayer jugué 2 horas y 17 minutos y ahora pues llevo ahí un ratillo Venga Decimos, Recibimos nuevos desbloqueos de habilidades en el intendente de la base de operaciones Vale, allí en la Casa Blanca No más que... Vale Está muy bien Finalizamos tutorial no se puede, que no puedo yo, tú sí podrás, pero yo no puedo. <ríe> Siempre te pasa igual. <ríe> yo primero estos juegos me gusta pasármelo de un jugador. Y como tiene de las dos maneras, pues luego te puedes jugar en cooperativo o no sé, en los online, ya de depende de los modos de juego. Que tenga el juego propiamente dicho. Como lo disfruta de gordo estos juegos en un play Yo por lo menos el Fallout 4 lo disfruté mucho Jugándolo solo Luego ya el Fallout 76 ya sí ese ya era obligatorio el online Pero bueno, hace amigos también y toda la movida esa Amigos, enemigos, <ríe> neutrales, ¿eh? hace de todo un poco Ahí tenemos también una misión principal por lo que veo Pero ojo ahí, ¿eh? ahí no podemos nosotros meternos aquí, ¿no? Visión del asentamiento del teatro completada, vale. la que hemos hecho. Pasa que no me ha dejado ahí algún cofre de la hiena y tal. No tenemos la. La llave de la hiena. Pues este no lo tiene quitado. Yo lo intenté allá, ¿no te acuerdas que lo intenté? Estoy en nivel 3, vamos a ver. ¿Dónde voy? Yo creo que aquí iremos, aquí, supongo. Esto de control. A 0,3 kilómetros. Suministro disponible. Pero no sé yo ya si podríamos poner nivel o qué. Bueno. Yo creo que esta de nivel 3 estaría bien. Vale. Ah, guardo de New York. Esto es un DLC, ¿vale? El piloto de Nueva York. Esto es un DLC para irse a Nueva York. Ahí tenemos habilidad de una de 8. la de la Casa Blanca 0 de tres. Ojo, ahí se puede... Y tecnología SHD. Tengo ahí uno. A ver, eso es como... Tecnología SHD que tengo ahí uno. A ver... Esta experiencia de pastor ayudando a otra gente de división apuro Ni idea, eh Esto no sé Muy bien todavía ¿De qué va el tema? Vamos a ver Son 300. yo creo que sí. que Vamos a tener que irse. Vamos a mirar las tiendas y tal. A ver qué tenemos por aquí. A ver la tiendecilla. No sé si me tengo que equipar con algo o qué. Pero bueno, como siempre, echamos un vistazo. ¿Sí o okay. qué? No sé Ya veremos Aquí tenemos más armas Aquí es que me dio otra escopeta A ver, tenemos esta Ah, mira, la de dos cañones Un poquito más Más estabilidad, pero no Este tiene ocho cartuchos Esta es mucho mejor La Super 90, esta Me gusta más Vale, seguimos con ella Aguante Yo creo que esto está bien A ver si sacamos alguna otra habilidad o algo Aquí una gorrilla, sí me dio una gorra Pero no me la voy a poner, ¿vale? La gorrilla Brainhoff esta No pasó Me gusta más la otra la Se supone que anoche se acababa No sé Era del 3 al 16, ¿no? Que no sé el horario esta está guapa, ¿eh? Esta que tenemos aquí ¿Tenemos más cajas? No No tenemos cajas, chavales Bueno, nos faltan cositas por ahí El progreso son, dice Que tiene que renovar el inventario Ya, ya Aquí No, coleccionable Y con decoraciones ¿Me alguna con decoración? Ni idea Están todas no sé. La didáctica. Aquí tenemos una. Vale, vale. Completar la misión. De dificultad difícil o superior sin perder toda la armadura. Vale, vale. Y entonces pues ya te dan ahí la condecoración. Del 13 al 15. Ok. Pues no sé, tío. Ya veremos. A mí, ya te digo, me está gustando Por lo menos la, la he jugado un poquito La hemos traído al canal Y así, pues la Peñita Sabe si se lo tiene que comprar o no O incluso Buguearlo Ahí vale diez veces, madre mía, diez veces hay que completar la misión Tío, creo que se pasan ya, ¿no? Pero va a pasar entero Ya, ya, a ti estos juegos te gustan Ok A ver esta hay que hacerla en grupo Un grupo de cuatro Sin que haya ningún agente abatido Y en dificultad difícil o superior ¿Qué quedamos? ¿Funciona o no funciona? Me está volviendo loco Recuerdos Figura del águila americana. Manny Ortega y la bola de nieve. Vale. Perfiles de los civiles. April Kelcher. Pues vale. Tiene más, sí. La Leonor Sauer. Ya no funciona el bus, creo. Dilo a la gente que no se lo bajó el fin Hombre, claro, si no se bajó la demo esta, yo me lo bajé en modo demo, no sé. Aunque eran ciento y pico gigas, creo. Veremos, a ver. Y la de esa. Ah, él era, era la hija, la hija de la de esa, ¿verdad? Ya se me había olvidado. A la Kelso, está mola. La gente está... Pues venga Progreso misiones principales Venga, tenemos que ir a, a, al Jefferson Trade Center Y luego a los otros Ok Ya cuando subamos de nivel Para el VIP point nos pide nivel 5 Así que poca broma Bueno, yo creo que está bien Todo Luego ya te dije el clan y todo Aquí ya tenemos... A ver, capacidad 17 de 30 Sí, sí, tenemos que mirar eso ahí El inventario lo hemos mirado ya todo, ¿no? Yo creo que sí Voy a vender Voy a vender Vale Pistolera, a ver, Derivar 3 Estoy comparando No veo la comparación entiendo el tiempo, no Ahí ¿eh? Y si me lo hecho Ahí Sí, es igual, es igual, son iguales Vaya, pues nada, la vendemos Sí Esta también Vale, la escopetilla está a dos cañones. He recibido una invitación, dice. ¿Me ha invitado tú? La demo se bugueó con una actualización de 100 gigas y te lo dieron completo. Bueno, el DLC de pago ya, ya, el de, de New York, ese. Tiene buena pinta también los DLC. Te cambia de ciudad y todo. Hasta que liberes todo Washington A ver si voy a vender Que no, el acá este Ya lo vamos a vender ya Tengo de... Sí, venga El acá no ha servido ya Venga, pues si te viene bien A mí también También tenemos que vender baratijas, eh No sé si tendremos alguna baratija por ahí, pero venga, todo esto venderlo pues venga Estoy vendiendo todo, a ¿eh? La primera escopeta No, la pistolilla esta que nos han dado rep Vale Pues venga A vender La mochila incómoda también La que tenemos es mejor Esta sí fue la primera pistolilla que nos dieron Pues nada, a venderla también venga, Ahora vender baratijas Ok Bueno Tenemos 626 Pazo de escopetón. No lo voy a comprar Cargado de 5 Pero nada Pasando de ya Y nada Pasando No, no veo yo aquí Nada importante Vale sí, te hace feliz, a mí eh, Pues estupendo no sé si podemos ir al Jefferson ese o algo Y el alijo donde estaba, tío Aquí A ver, el alijo y la historia que no sé, tío es Nuestro inventario Pero no veo yo por aquí nada que nos diga que... Modificaciones, cero, cero, cero no todo acero cero, en el, en el alijo no hay nada, tío Ni aquí tampoco, en el buzón No sé por qué me dice No, de que tengo objetos en el buzón Visita el alijo Este es el alijo, ¿vale? Pero no, no veo los objetos en el buzón Debe ser algún búho o algo Pues nada, chavales ahí Tienen aquí un Un voz, y un emisor de radio, parece Ya lo he visto. Bueno, un poquillo lejos para salir de aquí, pero bueno. Este si al principio también nos decía algo, ya no dice nada. Bueno, a ver si tiene gas aquí de descontaminación y rollo. Las duchas, duchas de descontaminación. Ok, tenemos que ir ahora por aquí, para el otro lado Bueno Se pues anima, ¿eh? Hola Pruébalo, Andalic Prueba a ver si te deja Yo lo he estado jugando un poquito y Sigo jugándolo Sacamos el dron Allí, movida, quiero... A ver, vamos a limpiar un poco aquí. Puesto de control de la llena. Ahí. Oye, oye, oye. Oye. Ahí hay otro, ¿eh? Cuidado. Buena. El rifle bien, ¿eh? ¿Hemos tomado el puesto de control o qué? pasa pues, amigo ¿qué con una pistolilla nada más o oh, no he chavalado este bueno creo que podemos seguir por aquí parece ser que sí por aquí también <ríe> parece ser que sí ¿El <ríe> Chaqueta infantil ¿Qué me estás contando, tío? Carbonato, fibra de carbono Todavía no hemos creado nada, a ¿eh? ver Con los materiales estos no sé cuándo Podremos ¿Qué, okay, tío? Otra escopeta Que la que tengo, no bueno, pues la recojo, no la super 90. Esa toca, tío, taquilla martillo, cuatro componentes. Bueno, bueno, cuántas cositas hemos encontrado, no. Otro arma, yo me la, me la equipo No, me la recojo y ya está Luego la venderemos o lo que sea Creo que la que tengo es mejor A ver Ojo, que está todo esto lleno, ¿eh? Cero y titanio Un polo gris una prenda superior No sé si equiparlo o no no me quita la capucha, si sí, me la ha quitado Ahí vamos ahora Pero bueno Que me gusta más la otra capucha, tío? Y ese HD1 nos dice Bien, capacidad 2, 2 de 30 La escopetilla La protección la tenemos Vale Prefiero la, la capucha, eh me gusta más. Está mucho más guapo el personaje aquí con, el, con mi capucha de sicario y del Assassin's Creed. Y luego un arma que tenemos por aquí, una escopeta. El MK16, esta la super 90. Y este que me han dado también. Vamos a seguir con la escopeta, ¿vale? Y con la otra que tenemos, que, que yo creo que vamos bien. Venga. Si sí, llegamos a lo de Jefferson, pero estamos cogiendo un montón de cositas. O sea que hemos hecho bien en tirar por aquí. Mira tú esto. Ya te digo. El luz es el luz. Una escalera, no sé yo. Si habrá algo también por ahí. Parece esto una biblioteca. Hemos hecho ahí como. Un atajo. Un diamante pequeño. Me imagino que serán baratijas luego para vender y tal. Cerámica y electrónica, vale Subimos a la escalera, por si acaso Un momentillo No veo nada, eh Ah, pues sí Bueno, hay otro maletín Otra bolsa Supongo que todo esto es importante, vale De coger y de y de lootear Ahí estamos. Ahí, vamos practicando. Y salimos al exterior. ¿Sacó el dron o qué? ¿Qué os parece? echando un vistazo por aquí, por si hubiera algo. Cerrando las puertas de. De los coches. Aquí. Estaba cerquita, tampoco lo ves, estaba cerquita Pero hemos hecho ahí un atajo muy bueno Ahí recogiendo luz Que no puede, ah, eres tú Es que no puede invitarte Oscar Hola Antonio Jesús López García Pues sí, la verdad que sí, yo lo estoy jugando por primera vez Bueno, esta es la segunda vez que lo juego Y la verdad que sí Que me está gustando Me gusta tela eh, Aquí en, en Washington D.C. Muy jugable Muy jugable y divertido momentillo El social este Sé que no puede invitarte Oscar <risa> A ver, me pide el PS Plus Ya lo intenté ayer No me deja... Dice que pague el plus ¿Y unirte a grupo? ¿Me dejará? Tampoco Nada nada. Nivel 7 Ahora ya Madre mía Qué bien Yo nivel 3 todavía <ríe> Yo nivel 3 Me imagino que el cooperativo Pues será también muy divertido Haciendo las misiones Creo que son grupos hasta 4 ¿No? Al ciervo ya lo maté no me daba nada. Así que... A por esto. A ver, quieto ahí. ¿Quién estás protegiendo tú? Cuidado. Hay otro por allí, ¿eh? Vamos, vamos. Ayudar al dron. <ríe> que no nos lo maten. Cómo huyen, ¿eh? Ahí, que lo revienta Hay un montón Tenemos que ir más para allá que... No, revienta dron. Vale, vamos bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Patrullando Eh, hay que ayudar allí Hay que ayudar Ayuda. Ayuda. parece? Ya se me ha escondido. Dios, cuidado con ese. Cúrate. Aunque se cura solo, pero. Ahí. Bueno, es nuestro dron, macho. Cuidado, que revienta. Ahí, buena. Ok, voy a darle duro, dice. Aquí hemos reventado unos pocos, ¿no? Venga, sigamos. Amigo... Ah, esto es lo solo de supervivencia. Vale. Quedan 23 segundos hasta que aparezca el drone Ok. Y un H ahí, tío. <ríe> We are all American. A ver, aquí hay algo... Que, tío, aquí munición del rifle. Bueno, y me dice que hay algo, pero está muy lejos, eh. El venello no lo mato, no lo mato ya porque no da carne ni nada. Vale, estoy echando un vistazo por aquí por si hubiera algo, pero parece que no. Suyo si era lo que hemos hecho antes con los edificios, ¿eh? a ver. Claro, ¡Aló! Queda vosotros hoy y. y... Y jugar juntos el que pueda hacer un grupillo de suscriptores Mira, ya estamos aquí en el trade center Estoy echando vistacillo ya sabéis por si vemos algún maletín o algo por aquí parece que no vale a ver hemos ayudado a los compis Eh, pasa por ahí Vamos al dron ¡Copetazo! ¡Copetazo! <ríe> Ayudando aquí a los coleguitos ¿Y esto qué es, tío? Piazo martillo, ¿no? Chavales Ah, no, que un es <ríe> Una señal <ríe> Digo, ¿eso qué es? Un martillo el martillo de Thor Venga, hemos ayudado aquí, ¿no? ¿Este qué le pasa? ¿Está bien, compi? Vale Venga, vamos a ver Bueno táctica de combate Antes de cualquier encuentro Con facción enemiga Analiza el terreno de combate Y los tipos de enemigos Planea la forma efectiva De acabar con ellos muy bien. Nivel de enemigos 3. Pues venga. Vamos, lío. Entrarse en el Jefferson Trade Center. No, Vamos. No, por aquí no es. No sé dónde es, tío. Estoy perdido. A ver, por aquí. Se oye, se oye ya, Peñita, eh Cuidado Hola, las copetillas Oh, las copetillas, oh, la chavales Oh, eh Se carga Bien, bien Vamos bien, ¿no? de control Ve Ojo que vienen. Agáchate Vamos a cambiar de escopeta Bueno, de, de rifle más bien Toma, portereta Cuidado ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! Pégale a mí Qué misión vais a hacer, chavales? Hay que encontrar el modo de bajar a Garagi y buscar el rastro de Spinoza. Espinoza. Espinoza. Es Actualizar a losiana. Venga, toma el drone. Eh. Eh. Qué guay cómo le puedes dar la vuelta a la columnilla <risa> Qué gracioso Cuidado con la de esta A ver, ¿por aquí podemos? No, por aquí no me deja Uno más Cuidado Estaba aquí el maldito Escondido Allí hay más Vale, cuidado, cuidado Uy, ostras, ostras, como disparan tú Cuidado Cargamos. Uy, se me ha escapado, pero ahí va el dron que me ayuda. Ahí por ahí otro. Recogemos, reproducimos. Dale, dron. Yo como se va, ¿no? Cogido M16, a bueno. ah, La inundación ha madrón, ataca. Buena. cerca Munición o algo. Vale, X para allá. Está muy chulo, eh La verdad que las misiones Las localizaciones y todo eh, Está muy real Y Me está gustando mucho Es un, Una guerrilla ahí urbana Está guapo Puse acercando un de nivel para bajar Bueno, eso ya lo hemos hecho otras veces ¿Aquí o okay. qué? Vale que tengo que tirar, no sé Ok Vamos viendo A hay algo aquí en esta habitación Sí Bueno, acero y titanio Muy rico ¿Algo pasa o algo? No sé. ¿Tú crees? Activa cercana. Supongo que será el nodo. Isaac te guiará hasta él. Misión del rifle. Vamos a la escopeta también. Sí. Está cargada. Ojo, hay un montón de cositas aquí, eh. Pero bueno. Vamos por aquí. Entrar el nodo de sac a dos metros. Tiene que estar por aquí ya, ¿eh? Esto no puede abrir. En principio no. Tendrá que ser por el otro lado, imagino. Ok. Aquí una cajita con componentes. Buah, no hay peña aquí muerta. Ok. Están todos liquidado aquí, ¿eh? La puerta esa de antes ya no. Ya no la veo. Me lo paso. sé como entramos ahí, tío. Esto no hace nada el. A ver, a ver, a ver. Algo falla. No sé, la verdad, ya me he perdido y todo Es esta, pero ¿cómo entramos ahí? Tiene un candado, pero no puedo... Abrirlo ¿Cómo se entra ahí, tío? ¿Alguien sabe? Esto está roto Pues no tengo ni idea, chavales ¿Cómo se abrirá el yo es Para entrar ahí Debería dejarnos pero no me deja lo mismo es a la vuelta o no sé no lo sé pero el caso es que no puedo entrar a cogerlo a estas puertas se deberían de abrir o algo pero op. no sé ¿Qué me dice por aquí pero ahí está cerrado nada ya os digo que no no lo encuentro Aquí tampoco lo veo, otro cerrado, tío De esta manera tampoco parece Calla ahí Dop nope. Dop nope. Pues nada Abrimos la puerta haber una desde la que el nodo. Abastecemos Importante. La munición, la munición. Bueno, vamos a echar un vistacillo por aquí, por la ordenadora y tal. Otro arma. Ha estado un subfusil. Vale, lo recojo. Vamos a ver aquí. Sí. Hay que rescatar a la gente este espinosa no Ordenadores, los, Ordenadores, de la los de la servidores Estaban aquí Ahora sí, nos deja Ahí está el... Aquí está, donde no podíamos entrar, tío Vale, una máscara de nivel 3 Yo creo que la podemos equipar Origen rapiñado, 259 de armadura Sí, equipamos ¿Y ahora? No, no No me deja... Bueno, me da igual Yo lo que quería era coger el cofre Venga, pues vamos al chavales Veteranos y élite, Amigos veteranos, y élites son más fuertes que los normales. Los de élites son más fuertes que los veteranos, pero también tienen una probabilidad más alta de soltar el botín. Pues venga. Vamos que la vamos a liar para de aquí. Como cambió al otro lado. Ahí. Cuidado con ese... Cuidado. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Necesita asistencia médica inmediata! ¡Ya te digo! ¡Cúrate, cúrate! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se estaban fuerte, eh! ¡Cuidado! Cuidado que nos funden otra vez Vale, ha caído Queda por ahí uno A ver si le puedo dar por el otro lado o algo Ojo, que vienen más, eh Ojo, ojo, que nos revienta Cuidado Cuidado, cuidado A las ¡Cállate, hombre! ¡Que nos van a reventar! ¡Hombre herido! ¿Dónde está el dron por ahí? Atacando ¡Ojo, ojo! si es que no vea, tío! ¡Uf! chungo, tío! Bien, bien Sacamos otra vez el dron, cuidado que estamos ahí a mitad de vida Y no quiero gastar más Nos queda uno nada más A ver aquí Dispositivo electrónico detectado Venga, quita armadura, bien Bien, ¡eh! eh ¡cuidado! ¿Eso qué? Es. ¡Bomba! Uf! El rollo con la granada, estas, tío ¡Explosivas! se me una linternilla, eh Yo no sé, tío, vosotros Esa es la granada Granada no queremos Que no tiene? Linterna Este hombre ¡Venga! <ríe> ¡Uf! Escopeta Porcillo este Lo están torturando, ¿qué, tío? Vale, aquí tenemos Más munición Vale, digo a ver si hay algo aquí Sí, sí Misión explosiva, eh, poca broma Con eso Bien Ojo Ojo, nos revienta Creo que tenemos que ir para allá ¡Ojo que viene! ¡Qué guapo está el juego, tío! Me gusta la musiquita y todo Aquí parece que tenemos otro ¡Ojo, ojo! ¿No baja? ¡Ojo ese que viene, eh! Nos vea, estamos perdidos. Oh, ¡Oh! Maldito. Y viene el otro. ¡Ay, ay! que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, revienta ¡Oh, oh, va que que nos que que nos revienta que nos revienta, que nos revienta. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! que no veo nada, que no que no que nada No, reventó pedir apoyo, pedir apoyo. no viene, apoyo, me no, no, no. Venga, reaparición. Eh. La primera vez es que nos mata, a ¿eh? ver. Venga, vamos a ver. Una la catástrofe. Está la cosa. Regulinche. Venga, es que hemos ido demasiado, ¿no? Venga, no podemos dejar a uno vivo Se esconde muy bien Y ayudando el drone Ahí, todo lo que podamos ¿Alanzar una granada? Sí, sí, tío La he visto en el aire, a ¿eh? ver Creo que vienen más Nosotros aquí acoplados Vale, intentando darle ahí todo lo que podamos que no lo tenga a nosotros, que ahora vendrá lo de la escalera. Y. Poco broma, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos a venir esto. También se nos ha quitado la granada, que ¿eh? podríamos vestir alguna granadita. También esto esto. todo esto. No todas las granadas, sí, tío. Cuidado, el de la escalera. Yo. ¡Ore bandolero! Que <ríe> sí me revienta antes. Dos, uno, ya. Vamos, ¿no? Voy a durarme ya también De paso Que viene este muy, muy lanzado Llamas la defensa Muerto Bien, bien, bien Pero no podemos fiar Ojo aquí, ¿eh? USC del 45 Vale recogemos ya está Vale No sé si habrá algo de luz por aquí o qué En principio no veo nada Reseñable Que quizá haya porque qué Esto es grande Bueno, pero por aquí parece que no hay nada Aquí es donde han salido ellos Vale Interactuamos aquí Y vamos para arriba A ver que nos encontramos Punto débil Odio, odio Vale Busca cualquier equipo rojo que lleven encima Vale, perfecto Ven. Ok Dios, ya. No tenemos que eh. ir. ¡Ostras, tú! ¡Ostras, que le han tirado que... Neutralizar las fuerzas de Coyote. ¡Ojo! Estamos aquí atrapados, ¿eh? ¡Ojo! ¡Bomba, va! ¡Cuidado, cuidado, tío! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ya! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Echa el dron, tío! Estoy yo un dron, a ver... Aquí tenemos que buscar aquí un apoyo aquí. Agente sin constantes vitales. No tenía que morir aquí. Dale, Hidro. Bien el dron. Podrían dar algún rifle de francotirador también de vez en cuando. La <ríe> nada. No. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Buena? Perseguida coyote, vamos por ella. Ok. Claro, ahora la música ha, ha tomado ahí un... Un poquito de Transmetal Ok A ver, La cajita de reabastecimiento por aquí Perfecto Y ya nos falta poco para subir al nivel 4, eh bueno, aquí se supone que ¿eh, hay nada. Me que perseguir a ver de qué manera perseguimos ahora coyote. No sé, habrá que correr para allá, no tengo ni idea. Lo van a hinchar. De la lucecita ese, míralo. ay, ay, ay, ay. ay! Corre, corre, que nos revienta. Estoy aquí muy mal, tío Estoy aquí muy mal Ahí Me estoy acostumbrando al drone Es que el drone Es el de la linternita Tú también Ahí, buena Tienes más, ¿eh? Uno que se está curando por allí o algo Pero tenemos que ocultarnos, ¿eh? Dispositivo no, tío eh, Que me ve Y me van a reventar ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Y mi dron que se ha ido y te pillado! ¿Se ha ahí un poquito pillado mi dron ¿O qué, tío? ¡No dispara! Parece mi estrategia, chaval Vale Y otro allí, tío Me está molestando con la linternilla ¡Toma! ¡Hombre ya! Tanta linterna Dale, dron, el dron ya podía darle, tío Algún golpe o algo, algún tirillo No me quiero acercar mucho Bien, parece que le está dando Por aquí es que no veo nada, ¿eh? Con pues la niebla esta Y No quiero que me piña. Ahí está el coyote Ahí está, ahí ha caído Ha caído, ha caído Aquí y tal Me bloqueé la siguiente habilidad, habilidad con el intendente Genial Buen ya Nos guía una buena. llave de caja de ropa Caja de habilidad en el campo Tengo unos datos que y Manu. Fabuloso Vamos eh, agente, para, para, para allá si para Por aquí Vale, ha aparecido por aquí. Genial. La grabación encontrada. La imagen de cámara de casco. Se cae en el puerto o algo. Uh -huh, eh. Buena tecnología. Buah. Parece que son agentes de división ¡Oh! Se la han cargado ¡Oh! Esta que chunga Rubita ¡Oh! Ya no se anda con chiquita, ¿eh? Usa para abrir el mapa y usar el viaje rápido Vale, tenemos que volver a la Casa Blanca, dice Ok Ok Puede viajar rápido a las ubicaciones seguras que ya hayas desbloqueado, como la base de operaciones, el asentamiento y los pisos francos. Una vez limpios, puede incluso viajar rápido a las ubicaciones de la emisión principal y los puestos de control. Basta con componer el cursor en la ubicación a la que desea viajar rápido y mantener pulsado cuadrado. Vale, están aquí. Vale, bueno, hay que ir aquí a la casa blanca. Vamos para allá. Ok. Cargando Con tantas críticas he hecho polvo <ríe> Ok Venga, parece que está cargando ahí la, la partida. No sé por qué. Me voy a morir, parece que estoy ahí. Necesita asistencia médica inmediata. Venga, curarme, chavales. <ríe> ay, ay. Miro luego, pero como ha aparecido ahí, tío. Vaya. Me han matado. Solo. Ahí. <ríe> Reaparición, dice. Bueno, no sé qué habrá pasado. se pone a cargar ahora esto si queda en el 1% ahora hay mucho ale aquí venga Luta Charles Douglas asentamiento del teatro Para bloquear el campo de tiro a Las base de operaciones El campo de tiro un buen sitio Para probar tu nueva arma Eso habrá que hacerlo también Bueno El caso que estamos aquí ¿Vale? Habilidad disponible Con el intendente ¿Qué? No se permiten armas Ni habilidades Munición, Respuesta okay. Bueno pues estamos aquí Yo supongo que habrá grabado ya Y todo ¿Vale? Punto de control o algo pero bueno, yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí Está muy bien, hemos regresado a la Casa Blanca Tenemos mejor habilidades tenemos que hacer la, la siguiente misión A ver cuál es la que tenemos que hacer Así ah, que está muy bien A mí me está gustando el jueguecito No sé qué os parece a vosotros Dejadmelo ahí en comentarios, chavales Venga, un saludito Si queréis, pues continuamos ahí A ver la, Las siguientes misiones eh, pues estupendo, un saludo para todos, Peñita, nos vemos en la próxima, no os la perdáis, chao, chao.